Estas imágenes recorrieron el país como una prueba fehaciente de violencia contra la mujer ante los ojos de niños que pedían que llamen a la policía luego de que el video se hiciera viral el agresor se entregó a las autoridades correspondientes este viernes le dictaron medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva en busca de los detalles de la brutal agresión un equipo de ntn se trasladó hasta la comunidad de laguna grande donde ocurrió el hecho allá nos esperó altagracia mejor conocida como janet quien tranquilamente nos narró en pocas palabras lo que sucedió desde su punto de vista. No, yo estaba comiendo y ahí fue y me, me la dio la primera galleta y ahí empezamos. Entonces. Nos salimos al patio y ahí entonces los lo, lo niños en tenían a grabar. Janet es madre de cuatro hijos, dos de ellos de quien la golpeó. Nos sorprendió su respuesta a la pregunta de si está dispuesta a seguir con el proceso judicial. Según la joven de unos 30 años, quiere que dejen en libertad a su pareja. Me trata bien, yo no puedo decir lo contrario. Yo, ese ya yo no sé qué es lo que se pasó con él. ¿Tú estás dispuesta a continuar un proceso legal en su contra? En su contra, no, pues ya, ya, ya yo no quería ver. Que para fue pues lo que hizo el este él le van a echar. La principal razón considera que sin él no da abasto para mantener a sus hijos. Yo quiero que lo saquen, pero yo tengo cuatro niños y es que los mantiene. Yo no trabajo. No, con los hallos viveritos que vendo, es una carretilla. Pero que si no tengo cuál va a comprar. Ni él ni él está aquí para que coseche lo que es lo que trabaja. Entonces cómo cómo voy a mantener niños. El 27 de este mes revisarán la medida ya que ante el juzgado solicitó lo dejen en libertad. A pesar de lo sucedido, dice estar segura de que él no le hará nada malo. No, ¿por qué no teniste por tu vida? Porque no, pues yo, yo pensé que él no me iba a hacer nada. Donde estaba golpeando y tenía un colín. Pero yo pensé que él no me, yo todo lo que pensé él no me va a matar. Y yo le decía, mátame, pero yo sabía que él no me iban a matar. Porque yo sé que ella que se le mete una cosa, pero él no, él no la aparece. Porque no, que La familia de miseria y todo. Ella no la aparece. Las cifras de feminicidios siguen latentes. Las señales de abuso son evidentes y el perfil de una mujer severamente maltratada con la posibilidad de convertirse en una cifra más. ¿Tú aún un... tienes sentimientos? No. no yo eh, no llevo nada eh. ¿Planean pues, la relación? ¿Van a terminar? ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, yo le dije, yo le dije que voy a pedirle perdón. y digo hey, que me pida perdón, que sigamos que si hay cambio, cambia, cambia. Eh, sí. ¿Tú no tienes miedo de que en otra ocasión vuelvan y pasen lo mismo y realmente en esa, en esa pelea te mate, porque tenía un golín No, no, yo no tengo miedo de eso porque él no lo va a hacer no lo va a hacer una de las quejas que manifiestan constantemente los actores del proceso penal que se siga a los acusados de maltrato a las mujeres es precisamente que luego del inicio del proceso las víctimas acuden a la justicia a pedir libertad a su agresor. Este es un problema. Hay que crear conciencia que permita avanzar en la lucha contra este flagelo social. En cámara Anaudi Hidalgo para NTN. Yoani Cordero.